Bueno, mira, ese es un problema que tenemos que decir que no lo hemos atendido. Está contemplado en el plan de inclusión, pero como organización no lo hemos atendido. Y es un problema grave porque los escándalos de corrupción que se están dando actualmente han sido en costas y donde también hay población afrodescendiente. Las, las regiones más hermosas, desde el punto de vista turístico, ecológico, están donde están los asentamientos negros. O, en el caso de Colón, la costa arriba, costa abajo. Eh, como nuestra gente no tiene la orientación para eso, este, estamos en una situación bien difícil. Yo creo que eso es un frente que tenemos que también posesionarnos. Ahorita mismo estamos con el tema del perfilamiento racial eh, en contra nuestros jóvenes afrodescendientes pero el tema de las tierras es un tema pendiente, sabemos tenemos información de las situaciones que se están dando de la venta de grandes consorcios ya por ejemplo en el caso de la isla Colón en Boca del Toro ya no existe casi población afrodescendiente en esa isla porque es una isla turística y se ha encarecido y no hay leyes de protección para los nacionales para que puedan seguir viviendo y que también puedan aprovechar el turismo para una manera de mejorar sus condiciones. Entonces, ese es el tema de las políticas públicas de las cuales nosotros hablamos. No es que nos pongamos en contra de eso, sino cómo nosotros podemos participar en igualdad de condiciones para que nuestra gente también saque provecho de esto y no en detrimento precisamente de nuestras poblaciones.